a este tutorial, a un nuevo tutorial de JavaScript para co continuar el curso de JavaScript desde cero en esta ocasión eh, vamos a enseñar lo que es condicionales y les voy a enseñar de una manera práctica y sencilla a cómo usar los condicionales en el lenguaje de programación JavaScript, eh, para lo cual eh, quiero ser muy práctico y en todos mis videos saben que soy muy práctico, así que vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio llamado condicionales que ya lo tengo y vamos a crear nuestro archivo index.html. Eh, un index, vamos a hacerlo de nuevo. Index.html. Vamos a cerrar por acá. Bueno, tenemos, eh, creamos nuestra estructura del cuerpo HTML. Y eh, podemos decir eh, práctica condicionales. Hasta ahora todo va bien, todo va correcto. Eh, pues deberíamos saber lo que es una estructura de HTML, tenemos el lenguaje en él lo colocamos en es para lo que es español. Eh, podemos decir también que comenzamos a hacer una estructura que lo podemos hacer de la siguiente forma, como se los he dicho en videos anteriores, que podemos escribir el script debajo del body, o podemos crear un nuevo archivo llamado eh, controlador.javascript y vamos a tenerlo eh, eh, importar de esta forma script.shows y pues como no tenemos ninguna carpeta a la cual acceder vamos a, a llamarlo por su nombre que se llama controlador.js ahí lo tenemos y vamos a probarlo mojemos, eh, probemos si se, si se importa correctamente a nuestro index, vamos a decir hola, desde Codinámico ok Dinámico. Eh, vamos a ejecutar el archivo podemos hacerlo con el Live Server es un un elemento pues ya nos dice hola desde Codinámico eh, en nuestro navegador para los que no tienen Libre Server es un elemento, una extensión de Visual Studio Code que te permite eh, ejecutar tu, tu proyecto de una forma en vivo los cambios que vas haciendo se van reflejando automáticamente en tu navegador, para eso eh, pues, puedes, puedes ir a la parte de extensiones y buscar lo que es Live Server, solo eso, es algo sencillo, lo instalas y cuando lo tengas instalado solo le das control eh, derecho y le das open with Live Server y listo, tienes la misma función que tengo ahorita en mi Visual Studio Code, Procedere, procederemos a hacer un ejercicio de condicionales y sabemos que los condicionales lo que hacen es validar si una eh, opción o si un objeto es válido o no válido y de acuerdo a, a su estado válido o no válido, eh, podemos ya hacer, hacer un mensaje o po podemos hacer una, una opción. Entonces pues, podemos hacer un ejemplo de, de años, vamos a decir años o edad y vamos a decir que si tiene la mayoría de edad, vamos a permitir que entre a nuestra, a nuestra página y si no vamos a, a enviarle un mensaje de, de prohibida la entrada a nuestra página entonces por lo cual vamos a establecer un valor en este caso 18 y eh, vamos a establecer un valor 18 que sería para Colombia la edad, maxi, la edad donde comienza la mayoría de edad y vamos a evaluar con un condicional para lo que es el tema de condicional vamos a manejar la estructura if y dentro de los paréntesis va a estar la, el objeto o lo, la variable que vamos a evaluar en este caso edad y vamos a colocar en javascript sería igualar sería de esta forma eh, si edad es igual a 18 podemos decir abrimos corchetes y hay dos partes de los condicionales el if para validar si es correcto y la segunda parte del condicional es else para, para si, si no es correcto pues enviar un mensaje y en este caso vamos a decir alert eh, tú, vamos a decirle tú puedes entrar a nuestra página de esta forma eh, de una manera práctica y sencilla podemos decirlo y aquí podemos decir eh, este contenido Podemos decirlo así, este contenido es prohibido para ti por ser menor de edad, porque estamos validando si es mayor o menor de edad. Entonces, en este caso dice, tú puedes entrar a nuestra página, porque está validando que, que el, la variable edad cumple con la condición que es igual a 18. Si en este caso fuera 14, aquí nos refleja, dice, este contenido es prohibido para ti. De esta manera muy sencilla podemos ver lo que puede hacer un condicional eh, para, para, para validar un estado de un objeto, si es correcto, si es válido. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo aún más práctico y vamos a decir, eh, por este lado vamos a sentar un input eh, de tipo number para hacer de tipo numérico y vamos a colocarle un ID para llamarlo y decimos número o edad ya, entonces lo tenemos así vamos a ver cómo se refleja en nuestro navegador eh, lo tenemos acá, vamos a decir arriba vamos a decirle label y decimos eh, decimos cuál es tu edad ok, entonces de esta forma más práctica eh, colocamos un botón donde cuando hagamos clip o un clip vamos a llamar una función en javascript que lo tengo en los videos anteriores para esto eh, voy a comentar un poco esto para ir eh, armando nuestro programa y vamos a hacer una función llamando function el nombre de la función que sería calcular edad y vamos a a utilizar la misma, la misma variable, edad, pero sin establecerle un valor. Vamos a establecerle un valor llamándolo de document, que es el archivo, el, el ID, perdón, eh, que tenemos en nuestro HTML, que sería este. Obtenemos este ID, edad, para obtener el valor de esta forma, punto value. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el valor y probamos, probamos, si tenemos el, el valor, vamos a decirlo así: si decir, tenemos el valor en este momento, y podemos decir 23. Bueno, ahorita no nos dibujó el botón, tenemos que dibujarnos un botón aquí, calcular y la función. Eh... Bueno, primero lo hacemos con la función, lo hacemos así valor de alert y este nombre de la función lo vamos a colocar de esta forma este onClick llama a una función o sea cuando le demos clic al botón vamos a llamar a una función en javascript que lo tenemos importado ya anteriormente vamos a llamar solamente el nombre de la función y colocamos entre paréntesis ok es muy fácil solamente es practicar y practicar entonces vamos a decir 12 y dice el valor es tal, entonces lo que vamos a hacer aquí es que no nos está cogiendo el valor, vamos probando eh, línea por línea en qué en eh, está fallando nuestro, nuestro, nuestra ejecución, ejecución del código entonces vamos a colocarlo dentro, como una variable local dentro de la función vamos a decirle 12, y aquí tenemos el valor de 12, por lo cual podemos proseguir eh, y así lo, lo vas haciendo lo vas haciendo una depuración de tu código y no escribes una cantidad de código y después ir este ir eh, pues depurando poco a poco entonces aquí lo estamos haciendo depurando línea por línea dónde funciona y dónde no y vamos corrigiendo cualquier error y al final vamos a tener mínimos errores ¿ok? entonces es una buena práctica para que lo puedas tener en cuenta entonces ya sabiendo que tenemos el valor de dato lo que vamos a hacer es hacer una condicional dentro de la función y decir, si edad es mayor a 18, mira que aquí ya no tengo eh, un valor establecido, sino que estoy recibiendo un valor y eh, lo comparo con 18. Y hacemos la misma función, lo podemos copiar desde acá solamente. Podemos copiar desde acá, tenemos el mismo nombre de la variable y lo hacemos de esta forma. Y esta es la magia. Entonces tenemos un valor 18 y decimos, tú puedes entrar a nuestra página. Vamos a bajarle a 13 y decimos, este contenido es prohibido para ti. De esta forma muy práctica podemos validar lo que es las condicionales. Y hasta aquí este video, espero, que te suscribas y actives la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Así que hasta pronto.